una nueva modalidad de ingresos gracias a facebook sin reclutar personas sin vender nada y solo con una estrategia sencilla y con tu cuenta personal de facebook puedes generar un ingreso pasivo en automático déjame contarte vamos a mi pantalla y déjame contarte de qué se trata perfecto ya estamos aquí en la pantalla de mi computadora y te voy a explicar exactamente cómo está pagando facebook hoy en día facebook quiere llevarse la supremacía en internet como sabes, eh, Facebook lo que quiere es que muchas más personas estén conectadas en su red social. ¿Por qué sucede esto? Es muy sencillo. ¿Cómo gana dinero Facebook, que es una, digamos que es una red social gratuita? ¿Y cómo gana eh, dinero Google, que es un gran buscador? ¿Cómo gana dinero YouTube, que es, es, es una gran página para ver videos? ¿Cómo ganan ellos si todos sus servicios son gratuitos? Muy sencillo. Ellos ganan dinero. ...porque estamos conectados y estamos haciendo una serie de actividades. Esas actividades quedan compiladas, empaquetadas en un algoritmo... ...y quedamos dentro de una segmentación eh, de personas... ¿Y qué hacen estas grandes compañías? Las, com las compañías que quieren vender sus productos, sus servicios, véase Coca-Cola, cierto, véase, eh, digamos, eh, Frisbee, véase de pronto Apple, véase de pronto Microsoft, quieren vender sus productos o sus servicios, lo que hacen es pagar directamente a Facebook, le pagan directamente a YouTube o también le pagan directamente a Google para que muestren sus productos publicidades. Por eso, cuando tú estás viendo un video, eh, digamos, en YouTube, va a haber momentos en que en la mitad del video, ¡pum!, aparezca una pausa publicitaria, ¿cierto? Esa pausa publicitaria lo que está haciendo es eh, mostrar eh, eh, el producto el servicio de esas empresas. Hoy en día, Facebook está queriendo hacer lo mismo. Y gracias a la publicidad, es que hoy en día existen los famosos YouTubers. Los famosos youtubers. ¿Qué hacen los youtubers? Muestran un contenido en YouTube, ¿cierto? Y cuando se vuelve viral o cuando hay muchas personas viendo ese video, utilizan unos espacios de, esos, de ese video para colocar pausas publicitarias. ¿Qué quiere decir? Que YouTube está compartiendo sus ganancias con las personas que están creando contenido hoy en día facebook quiere hacer o está haciendo lo mismo lo que está haciendo es que las personas que creemos contenido cierto contenido de valor o ya sea cualquier tipo de contenido puede ser contenido que te apasione puede ser contenido que ayude pero contenido que tenga una serie, una serie de especificaciones aptas para que se pueda monetizar por ese contenido lo mismo está haciendo YouTube, yo, eh, Facebook, yo creo que tú ya te has dado cuenta que cuando tú ves un video, por ejemplo, estás viendo este video, ¿cierto? Puede suceder en algún momento que tú estás viendo el video y pan aparezca una pausa publicitaria. Esa pausa publicitaria, ¿cierto? Eh, lo que hace Facebook es pagarle una cierta cantidad de dólares o centavos a las personas que están compartiendo ese contenido. Eso es lo que está haciendo hoy en día Facebook. Le está pagando a las personas que están haciendo que las que están conectadas a Facebook estén eh, invirtiendo tiempo viendo videos, viendo contenido. Como sabes, una red social donde estamos interactuando constantemente. Un video puede servir para interactuar con otras personas. Así que lo que está pagando hoy en día Facebook es una parte de la publicidad de esas empresas que quieren venderte un producto o un servicio. Y si tú... Si tú compartes ese contenido y lo ven por medio de tu página, te van a pagar. Eso es lo que está haciendo hoy en día Facebook. Y yo ya tengo en este momento mi página que estoy compartiendo contenido de calidad, contenido propio, contenido eh, que empodere, que ayude, porque esa es la idea también: compartir contenido que ayude, que. Que, que ayude a mejorar las otras personas, incluso también compartiendo videos, compartiendo contenido que ayude de pronto a, a, a distraerse un poco el tema de, de, de reírse. Y con eso está pagando Facebook. Déjame contarte que estos son los ingresos que he generado en el tiempo que llevo con Facebook, aproximadamente $1,564 dólares. Y Facebook paga ya directamente a PayPal o, o paga directamente una cuenta bancaria. En mi caso, yo decidí que me pagara directamente a mi cuenta de Paypal He recibido este pago También recibí este pago vale, Y todavía está pendiente que reciba eh, otros pagos Esto es lo que ya hemos generado, generado con, con Facebook Y lo estamos haciendo sencillamente compartiendo contenido de valor No estamos vendiendo nada No estamos reclutando personas Solo estamos haciendo contenido de valor Y tú también lo puedes hacer en este momento, esta modalidad está en auge, apenas arrancando, como cuando recién inició YouTube. Y ya conoce la mayoría de personas que hoy en día están ganando dinero con YouTube de una manera impresionante, compartiendo su contenido, incluso hasta jugando, ¿vale? Jugando, compartiendo contenido de humor, compartiendo contenido que enriquezca. Y hay gente que hoy en día, como YouTuber, gana más que un profesional de una empresa lo mismo puede pasar ahora que te puede volver un face cierto una persona que comparte contenido en facebook y por eso te pague te gustaría vale no importa que no tengas experiencia no importa que no tengas en este momento eh, una, una cuenta una página de fans queremos hacerte una invitación especial y te queremos hacer una pregunta muy pero muy especial ¿Te gustaría aprender a generar ingresos con Facebook sin vender, sin reclutar, desde la comodidad de tu casa, solo por crear y compartir contenido? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría estar mirando Facebook y ver cómo tu cuenta de manera automática crece y crece? No necesitas experiencia. Puedes iniciar desde cero. Puedes hacerlo en tu tiempo libre. Y lo más importante, no necesitas dejar empleo. Quiere decir que esto va a ser un ingreso extra para tus finanzas ¿Te gustaría? ¿Te gustaría tener un mentor que te guíe paso a paso para que logres esto en tiempo récord? Solo necesitas una cuenta de Facebook Unas cuantas horas al día y quizás algo de creatividad Aprovecha que esta es la tendencia en generación de ingresos Por eso tengo una invitación especial para ti el día de hoy y es nuestro curso digital Facebook Money. Aprende a generar ingresos sin vender ni reclutar personas. ¿Qué aprenderás en este curso digital? Uno, cómo configurar tu Facebook para que te paguen. ¿Cierto? Porque muchos de nosotros tenemos Facebook, pero obviamente todavía no nos están pagando por eso. Así que, ¿cómo configurar Facebook para que te paguen? Crear o potenciar tu página de fans que es por medio, digamos, el medio por el cual eh, nos pagan para que la audiencia, que son las personas que, que hacen parte de, de la página, vean tu contenido y por eso te paguen. Vamos a enseñarte eso. Vamos a enseñarte estrategias para crear y compartir contenido con las especificaciones que Facebook pide para, digamos, ser válido. Y que lo puedas monetizar Vamos a enseñarte de la A a la Z Cómo lo puedes lograr Obviamente hay unos requisitos mínimos Y todo eso te vamos a enseñar cómo, cómo lograr esos requisitos mínimos ¿Vale? ¿Cuál es el precio de este curso? ¿Cuál es el precio de este poderoso curso? Más bien la pregunta sería ¿Cuánto estarías dispuesto o dispuesta a pagar Por aprender a recibir Estos pagos todos los meses? Ejemplo, ¿cierto? Hola Diego Mora Facebook Ireland Limitada le ha enviado 380.26 dólares a su Paypal. Y lo más bonito es que cuando pagan a Paypal no le hacen descuentos, ¿vale? O también puedes decir que te lo paguen a tu cuenta bancaria. O también este pago, Facebook Ireland Limitada le ha enviado 556.45 dólares, ¿vale? ¿Cuánto estarías dispuesto o dispuesta a pagar por aprender a recibir estos pagos todos los meses, ¿vale? Mira, yo te voy a decir que tranquilamente podríamos cobrar por este curso 200 dólares, ¿vale? Ya que posiblemente cuando estés monetizando tu Facebook, lo recuperes en un solo mes y ese sería el precio justo. Pero ¿sabes algo? En esta oportunidad no vas a pagar ese precio. Hombre, ni siquiera la mitad que serían 100 dólares y más sabiendo que estarás construyendo una máquina de dinero que te produzca mes a mes en automático. Mira, tengo algo, bien, tengo algo bien especial el día de hoy Solo por hoy Y para las primeras 10 personas Ojo, 10 personas que tomen acción No van a pagar ni 200 dólares No van a pagar ni 100 dólares Solo por hoy Y para las primeras 10 personas Van a pagar solo 47 dólares Sí, sí, sí Yo sé que estarás haciendo esta cara 47 dólares Para aprender a construir una máquina De hacer dinero sin salir de mi casa, sin vender y sin reclutar personas. Sí, por solo 47 dólares para que aprendas a generar ingresos con Facebook. Sin salir de tu casa, sin referir personas, sin vender productos. Pero este precio es por tiempo limitado. Y para las primeras 10 personas que tomen acción hoy. Vuelvo y lo recalco. Solo para las primeras 10 personas que tomen acción hoy. Incluso mientras estás viendo este video, ya deben estar... Habiendo personas tomando acción, así que apresúrate, te preguntarás por qué hacemos esto y lo dejamos a un precio tan accesible, pues déjame decirte que incluso si divides esto en 30 días, es decir el precio de 47 dólares, no sería ni más de 2 dólares diarios lo que cuesta un café en Starbucks, ¿vale? Y que seguramente lo has pagado, incluso has pagado mucho más, incluso te has gastado 47 dólares en un solo día, ¿vale? Pero no pagaría ni más de 2 dólares diarios por este curso, si lo pagaras pues así en 30 días. Lo hacemos porque sencillamente queremos ayudar a muchas personas y dejar huella, ya que es nuestro propósito de vida. Y aunque nos gustaría enseñarlo completamente gratis, ya que pues estamos monetizando con Facebook, déjame decirte algo. Esa inversión tan accesible es para dividir a las personas curiosas, que nunca van a hacer nada por sus vidas, de las personas que están dispuestas a vivir un proceso, porque no se construye de la noche a la mañana, sino que las cosas se construyen paso a paso y que sobre todo saben apreciar el valor del conocimiento, el valor del tiempo de las personas que, que estamos haciendo esto. Por eso, si estás listo o estás listo para tomar acción, te invito a que le des clic al botón que está abajo de este video dale click al botón que está abajo de este video para que inmediatamente te va, vayas a la a, digamos a la pasarela de pago y puedas hacerlo ya sea por ya sea de manera en efectivo o también lo puedes hacer en, con tarjeta de crédito incluso con paypal listo campeón y campeona